es fundamentalmente eso los resultados que, bueno, y, y además lo que le agrega esta ley también ¿no? en el espíritu de esta ley no van no a explicar no que tenía que ver con una idea no de una universidad emprendedora no una universidad emprendedora en el sentido que se entiende el emprendimiento hoy día como un emprendimiento privado como el la apertura de nichos de negocios de nichos de negocio, no eso es lo que se espera de las universidades por quienes entiendo que también están eh, está un poco en el espíritu de esta ley que lo que constituye es un estado o, o una institución gerente de la universidad, ¿no? Que, que por eso, donde, por eso es, es coherente con que el rector y las comunidades no tengan eh, una visión. Porque, y nosotros entendemos la, la universidad de otro lugar, por eso decíamos, eh, cuando, cuando la ley de educación superior lo que hace es financiar la demanda, es decir, financiar lo que la familia quiere porque ahí quiere poner a su hijo, porque le interesa la universidad griega, confesional, y, y el Estado financia lo que supuestamente la libertad de elección de este, de este grupo privado, bueno, justamente eso es una forma de entender el Estado. Está subvencionando un interés privatizado, específico. Pero ocurre que nosotros vivimos en comunidad. Entonces lo que, lo que debiese hacer el Estado es fundamentalmente financiar, ¿no? aportar a aquellas cuestiones comunes, a aquellas instituciones que suponen formar, por ejemplo, con valores. No, no formar solamente para cierta especificidad, e, e, interés de negocio o lo que sea, ¿no? sino formar en términos de valores. Y eso es lo que está en, en retroceso.